del staff del ACNIC para presentar análisis de impacto en cinco minutos. La próxima, Jordi, hacemos un sketch contigo. Porque era Ariel nada más y ahora tú.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 Gracias, Mariela. Um, ¿Tienes alguna presentación en respuesta al análisis de impacto? Sí. Bien, entonces te damos unos minutos. Adelante. Falta que cambien las slides para poder verlo. <coughs>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 Recordemos que en IPv6 no hay direcciones privadas, incluso en una red o en una intranet o como lo queramos llamar, eh, hay que utilizar, o lo correcto, lo más correcto es utilizar IPv6 con Gua, ¿okay? con lo cual con eh, Global Unicast Addresses, con lo cual eh, con la redacción actual en realidad estaríamos corrigiendo un problema que sí, que se puede considerar que existe ahora mismo. Eh, reiteramos que esta propuesta favorece de manera implícita la creación de nuevos NIR.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 el tiempo de discusión para esta propuesta. Invitamos a todos a que participen. En la sala tenemos tres micrófonos, en el Zoom, mediante Q&A, y pueden levantar la mano. Así que iniciamos el periodo. Tendrán dos minutos para realizar su consulta y dos minutos para responder el autor. Eh, adelante, Alfredo. Bueno, Alfredo, el staff del ACNIC, es solamente para comentar un poco más de estadísticas, porque Jordi estuvo hablando de números, que la cantidad de asignaciones que hacemos por año de IPV6 es más de 700, eh, cercanas a los 1.000, y yo por lo menos como frente de, de registro puedo decir que ese problema no lo hemos recibido en el área de registro del que él comenta, es para contribuir al debate con eso. Gracias, Gracias Alfredo. Alfredo, eh, yo recuerdo...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 Eh, digamos numerar toda una organización que tenga múltiples sitios, lo cual insisto, si cualquiera de esos sitios necesita ser enrutado directamente no es correcto enviámelo y lo revisamos, yo conversando no. con los chicos no, no encontramos ninguno ok no, eh, Patara adelante Sí. hola Ricardo Patara bueno como comenté en, en la lista estoy en contra del texto o sea, hay varios puntos acá. Eh, en una parte me queda claro cuál sería la preocupación, la otra parte no. Si la preocupación es, es ajustar el título de la sesión, está bien, porque el título de la sesión se indica en Site o Usuario Final. Y la idea es que ambas las cosas sean interpretadas de la misma forma, quieren decir la misma cosa, y la sesión indica que es un usuario final, la organización usuario final en el contexto de la política que viene a, a, a continuación para decidir si la organización es clasificada como un ISP, como usuario final y cuál política se aplica. Entonces, si la, la problemática ahí es el título, quizás mejor solamente sacar end decide porque el objetivo de esa sesión es explicar qué se considera una organización usuario final. Ahora, lo que yo no comprendo cuál es la preocupación. No veo un problema en ese sentido en ajustar el criterio para asignación de, de IPv6 a los usuarios finales, porque el texto indica que la CNIC tiene que asignar un 48 para cada end-site. Hoy por hoy no hay un problema. Si la organización justifica recibir más de un 48, porque tiene decenas de, de eh, ubicaciones o insights, como se quiere llamar, se puede asignar, no hay problema. Eh, sí, me acordé, eh, mencionaste una política de rip eh, de hecho hubo ahí un, un ajuste para aclarar el tema de insight, pero el criterio para justificar la asignación, el tamaño de la asignación, sigue mismo, que está alineado a lo que yo comenté, que si la organización justifica recibir más que un 48, está bien. No hay nada, así como está sugerido, que cada end de la organización debe recibir un bajo 48. Tendría que revisar el texto de Ripe, pero estoy casi seguro que no es así, Ricardo. Fíjate.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 y se asignan direcciones. La no obligación de, de agregar este, los espacios puede llevar a considerar, a pesar de que... Un momento, se cortó. Raúl, se cortó. Ah, Alguien me alcanza un micrófono. Ah. Hola, hola, hola. Sí, ahora tuve que bajar el micrófono porque el mundo es un poquito más alto. Este, creo que, que cambia la forma en que se ha tratado tradicionalmente a los, a los end-users. Entiendo que, que IPv6 tiene este, diferencias al tratamiento de IPv4, pero sí creo, yo comparto la preocupación de que esto da lugar a la creación de una nueva una, algo nuevo de, de registros administrativos que eventualmente podrían ser incluso NIRS. Ya, ya ha habido en el pasado entidades gubernamentales que han querido recibir direcciones para subasignarlas dentro de, de, de las, del propio gobierno. Uno puede decir que un gobierno es una entidad. Entonces, este, un, un gobierno podría recibir direcciones IPv6 y reasignarlas a otra dependencia del gobierno, que sigue siendo la misma entidad, pero que hoy son tratadas como usuarios finales diferentes. El, o sea, sí da lugar a, este, a, a nuevo tipo de... de, de de, ¿cómo se dice? de entidades que me parece que es un cambio profundo que daría para una discusión que es otra discusión totalmente distinta por último y algo que, que no es la primera vez que lo voy a notar pero este, hay que ver que cada vez eh, hay, que, hay que abrir la mente en el sentido de que cada vez que hay distintas interpretaciones a un texto no es simplemente tratar de convencer al otro de que está entendiendo mal, sino reconocer que hay algo que está mal, porque si, ya, si en el mismo texto varios entendemos cosas distintas es porque el texto no es claro, ¿no? y a veces este, no es solamente pensar que la gente no leyó o que el cambio está en otro párrafo, me parece que es un poco subestimar la capacidad de, de, las, de los colegas. Gracias. Raúl, esto, esto que acabas de decir precisamente es en ambas direcciones, es decir, es posible que yo tenga un error en mi texto, pero también es posible que haya un error en el texto actual que no nos hemos dado cuenta antes. Está bien, está bien, pero lo que pasa es que te, lo que estoy diciendo es que el cambio que estás proponiendo no es solamente un cambio de clarificación, de, de aclarar qué es el, el insight y el y end el user. Es un, es un cambio que es más profundo. Tal vez ese sea el objetivo, pero las consecuencias, y me parece que algo está recogido en los comentarios del staff, abre puertas a otras incertidumbres. Claro, es, volvemos al mismo que decía hoy mañana. Esto después da lugar a cinco políticas más que presentamos el año que viene para aclarar las ambigüedades que estamos introduciendo en esta. Así como está, a mí me parece que es más la incertidumbre que genera esto que mejorar o aclarar cosas. Yo no estaba hablando de errores, estaba hablando de distintas interpretaciones. Interpretaciones, Yo no diría sí. nunca que formas hay un error. De interpretar, formas no dir, de interpretar, No diría Correcto. nunca que hay un error en la propuesta, simplemente que hay una visión en esa propuesta y otros piensan otras cosas distintas. Es, no, nada más. Estamos diciendo lo mismo. Respecto de la creación de NIR, vuelvo a explicar lo que, lo que he contestado al análisis de impacto. Hay una sección del manual que impide eso y esto no lo cambia. Y esa sección...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 El gobierno es una entidad, un gobierno provincial es una entidad, el gobierno de la... Tienen de, diferente NIT, RUT, como se le llama en cada país. Son entidades administrativamente diferentes y eso lo tenemos resuelto en el 1.9. Bien, este, eso entonces vamos a tener una, un análisis legal de eso. O sea, lo que es claro es que esta política hoy, esta propuesta, aporta más incertidumbres que tratar de aclarar algo que era lo que supuestamente era el objetivo, por lo cual este, digo, no, la, no la apoyo. Gracias. Muchas gracias. Edmundo. Adelante. Hola. Eh, solamente un comentario. Edmundo Cáceres de IAR México. Más cerca. Edmundo Cáceres de IAR México. Solamente un comentario. Eh, como lo comentaba Ricardo y lo comentaba Alfredo, la interpretación de la política que utilizamos no impide que a un usuario final le asignemos más espacio de un diagonal 48 si lo justifica. Sí, correcto. Pero es que los usuarios cuando lo leen no están entendiendo esto. No sí. todos los miembros entienden esto. Hay otra, otro punto, por lo menos en la experiencia operativa que tenemos en México, que los solicitantes de espacio eh, muchas veces desconocen la, el manual de políticas. O sea, eh, cuando nos han solicitado espacio pues obviamente les pedimos una justificación, pero cuando lo remitimos al manual de políticas, para ellos es toda una sorpresa que exista el manual de políticas. Entonces, en el argumento de que a ellos lo leen y les impide que entiendan que pueden recibir más de un 48, por lo menos en la experiencia operativa en México, nosotros no hemos encontrado ese caso. Que alguien nos diga, oye, es que tu manual dice que no me puedes dar más de X espacio. Bueno, a nosotros no nos ha pasado. Hola, buenas tardes. Eh, Eduardo Jiménez, eh, asesor legal de la NIC. Quisiera hacer una pequeña aclaración sobre la persona jurídica de los gobiernos. No, no, no lo tengo claro en los demás gobiernos, pero en el caso eh, específico de Uruguay, si bien puede tener números de identificador fiscal RUT en el caso de Uruguay, todo el Estado uruguayo se, con, se considera una sola persona jurídica. O sea que está eh, para, creo que más que aclarar... Eh, en turbia, no, no, no, perdón, en turbia no, porque es una... Este, eh, deja de aclarar y, y genera confusiones, porque también pueden... Desconozco si los diferentes ministerios tienen un diferente identificador fiscal, pero no. todo el Estado uruguayo, desde el concepto de derecho administrativo, es uno solo. O sea que todo el Estado uruguayo podría poner direcciones para todos los organismos del Estado uruguayo, que me parece que no es lo que se está buscando. Efectivamente, pero eh, fíjate Eduardo que...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 Eh, no estoy diciendo, la verdad, desconozco si tienen root diferentes, pero se genera la confusión. Puede tener uh -huh. root diferentes, pero puede venir alguien y decir, somos una sola persona jurídica y por ende, ¿entendés lo que digo? Puede generar discrepancias, nada más. Totalmente de acuerdo, pero insisto, en esta propuesta no se está modificando esto para evitar confusiones y sobre todo, en esos casos, lo que aplica es que a esa entidad, se le trate no como un usuario final, sino como un ISP, porque se comporta como un ISP para las instituciones del gobierno. Es decir, es un caso diferente, porque no se permite su asignar. Bueno, pero me, no sé, yo no soy técnico, sí, pero bueno. soy abogado y me parece que lo que, en vez de aclarar, estamos generando más ¿Qué? confusiones, ¿no? Nada más. Jordi, cerramos el punto. Vamos a la última pregunta en el micrófono, que estamos 20 minutos con retraso. Douglas, adelante. Hola, soy Douglas de Brasil. Eh, una, una cuestión uh, meramente retórica es cuántas veces tuvimos, eh, ciertamente estamos hablando de cosas correlatas, cuántas veces tuvimos eh, solicitaciones de usuarios finales para que ampliasen eh, su espacio de IPv6, por ejemplo, de un barra 48 que fuera primeramente asignado para una cosa como un barra 40. Eso está directamente relacionado con lo que estamos hablando acá. ¿Cierto? Creo que no, porque no se trata de decir cuando un usuario final quiere ampliar el espacio, sino que directamente el texto de la política diga si un usuario quiere pedir espacio, que entienda que tiene la opción de pedir un barra 48 para cada sitio. No es una sí. ampliación, es no, no, inicial. Es cierto, pero, pero las asignaciones de, de, de, son, son maleables. Eh, eh, lo segundo punto es que eh, esto es la segunda política que hablamos de una cuestión meramente de pequeñas interpretaciones y que nos tracen pequeñas interpretaciones que nos tracen a un cambio de política un workload bastante grande para una pequeña interpretación eso es algo que si no estoy engañada existe una una versión casi como ilustrada o comentada del manual de políticas sobre lo que es y lo que no es la, la intención de las políticas. Me, me acuerdo de algo como material producido, salvo engano, por Nick Ver. Eh, entonces, eh, a, a, a, en, al invés de, de hacernos un gran esfuerzo de una, un, un, un, un, un cambio de política, simplemente a veces alguna pequeña alter, uh, su, uh, comentario o uh, orientaciones suplementarias no, uh, no alterando el texto original de la política, puede ser lo suficiente para que eh, no espanten, no manden embora personas que quieran submeter so, solicitaciones de ipv que Entonces, el objetivo final será cumplido y no, te, no estuvimos acá uh, peleando. ¿Entendiste? Hasta donde yo sé, en la CNIC no existe esa figura de aclaraciones al manual de políticas, hasta donde yo sé. No, no, no, no estoy cierto, pero, pero me acuerdo de algo así. Uh -huh. y, y hace una... Eh, una, una es un trabajo más de marketing do que eh, un trabajo eh, administrativo y tra tuviera un resultado muy más efectivo. Eh, así, la, hablando con palabras simples, lo, la persona que le ah, sí, ah, ese acá, ah, voy, voy, voy a someter. Pero solo una colocación. Gracias. Uh -huh. Gracias. Bueno, va vamos a dar, como empezamos un poco tarde, pero vamos a dar un, dos minutos más. Eh, tenemos una pregunta en Zoom, así que le damos la oportunidad a, a la persona a expresarse. Adelante, Franco. Buenas tardes. Tenemos una, un comentario de Fernando Frediani en portugués. Esta propuesta de Jordi tiene sentido una tentativa de actualizar varios puntos del manual de políticas que precisa de actualización. Más parece que estás del LACNIC no consigue comprender mismo que parcialmente algunas de esas necesidades... Algunas de las técnicas referentes a evolución para ser llevar en cuenta con la implementación de IPv6. Concordo con muchas de las preocupaciones del autor. Es necesario analizar eso en más detalles y no apenas descartar por inteiro, Soy a favor del espíritu de la propuesta. Muchas gracias, Franco. Eh, bueno... Si sí, sí, hacía frío en, en la sala, se puso un poco candente. Oscar, adelante. Gracias, Oscar Robles. Eh, dos comentarios rápidos. Eh, asumiendo que efectivamente existen los casos que Jordi plantea, estamos hablando que son seis dentro de más de mil asignaciones de espacio IPV6. Insistimos, no nos ha llegado ninguna situación de esas, pero suponiendo que existe y que simplemente no se han atrevido a decirnoslo a nosotros, estamos generando demasiada confusión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 Vamos a esperar el poll en el Zoom. Ahí está pronto. Bueno, aquellas personas que están a favor de esta propuesta, por favor, levanten la mano unos segundos. Muchas gracias. Pueden bajarlo. Aquellas, aquellas personas que estén en contra de esta propuesta, por favor, levanten la mano. Las que están en contra, levanten la mano.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 Eh, Nada, vamos a la siguiente propuesta, Tomás. Okay.